Te invitamos, hermana, te invitamos, hermano a que salgas con mucha fuerza, a que salgas con toda la convicción de saber que Venezuela puede y tiene que estar mejor. Leopoldo López en este momento es el líder político venezolano más influyente que existe, pero buena parte de su influencia, que quede claro, es culpa del gobierno venezolano. El gobierno venezolano martiriza a Leopoldo López.